Hello, hi, bonjour, salió you nada. Este es mi primer video en el canal Y antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal Le des like al video Y que compartas este canal con todos tus amiguitos Pero si por forever alone, solo suscríbete Bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Primero quisiera hablar de quién soy yo Pues aunque mi nombre artístico en YouTube sea Samcool0709 Samuel. soy de bogotá colombia y curso sexto grado hago muy servidos tanto de aprendizaje como de entretenimiento para todos los gustos e ideales para toda la familia bueno amiguitos esto fue todo por hoy y si alguien acaba de llegar lo vuelvo a repetir te invito a que te suscribas al canal le des like al video y que compartas este canal con todos tus amiguitos pero si estás fuera del solo suscríbete otra vez. Ya, este es el final. Así que nos vemos, mis queridos amiguitos and um, sharing the channel with other of your friends but if you are forever alone unsubscribe. subscribe so let's start first of all i will talk about who am i even if my nickname on youtube is samuel 0709 my real name is samuel i'm 11 years old and i'm from elementary school In the channel, I will make videos for entertainment and for learning for all interests and idea for all family. So this is the end of the video. I'm follow me on Instagram at like Samuel and if you don't start that video in the beginning, I will repeat. And follow me in Instagram and and i invite you to subscribe to the channel put a like on the video and share it with other of your friends but if you're there for you don't subscribe so bye bye my friends